Buenos días, uno. Gracias, Presidente jaunas Querri Casco. Conseguir un diagnóstico definitivo ha sido una dura batalla de más de 40 años. Esto es un espere testimonio. Un momento, senadora Palencia, espere un momento. Señoría, guarde silencio, por favor. Guarde silencio. Continúe. Esto es un testimonio de una persona con enfermedad celíaca les voy a citar otro testimonio de unos padres de familia. Es difícil el día a día fuera del hogar, muy costoso cuando hay tres miembros celíacos en una unidad familiar. Toda nuestra vida está condicionada para viajar, para comer fuera, para mandar a los hijos e hijas a un campamento o al extranjero. Y, por último, les voy a citar otro testimonio. En muchas ocasiones resulta ofensivo el desconocimiento de la comunidad y el hecho de que no le concedan a la enfermedad la importancia que tiene. Estos tres son testimonios de personas afectadas por enfermedad celíaca que están recogidos en el último informe que recientemente ha publicado la institución del Defensor del Pueblo. El estudio se llama Estudio sobre la situación de las personas con enfermedad celíaca en España y viene a poner de manifiesto la necesidad de revisar la estrategia que se ha llevado a cabo hasta este momento alrededor de de los aspectos que rodean esta enfermedad. Esto es algo que también viene siendo reclamado por los profesionales de los servicios de salud, las asociaciones de pacientes y de personas afectadas, las asociaciones de profesionales y las sociedades médicas. Se han aprobado iniciativas como la que hoy proponemos aquí en el Parlamento de Andalucía y en las Juntas Generales de Guipúzcoa y de Araba. Hoy, en nombre de nuestro grupo parlamentario Unidos Podemos en Común en Marea, eh, traemos a debate a este Parlamento una iniciativa que viene a proponer medidas que solucionen los problemas con los que se encuentran o padecen las personas con enfermedad celíaca. Hoy en este Parlamento proponemos impulsar una serie de medidas que no tienen otro fin que mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica inmunomediada provocada por el gluten y prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles, que puede aparecer en cualquier edad, tanto en niños como en adultos. La prevalencia estimada en nuestro país es del 1%, aproximadamente 500.000 personas en el Estado español y es más frecuente en mujeres dándose una proporción de 2 a 1. Además de estos, tenemos que tener en cuenta los datos de prevalencia referidos a la sensibilidad de trigo o de gluten eh, no celíaca. Si se tienen en cuenta todas las enfermedades provocadas por el gluten y aquellos definidos como trastornos relacionados con el gluten, se estiman cifras muy superiores a las de enfermedad celíaca. Se podría alcanzar, estaríamos hablando de una prevalencia del 5 o del 6% de la población. Esto quiere decir que estamos hablando que en el Estado español entre 2 millones dos millones y medio y tres millones de personas se ven afectadas por esta patología y es la enfermedad inflamatoria intestinal más frecuente en nuestro país y he dicho estimada, porque precisamente es el dato. en el dato de prevalencia encontramos uno de los primeros problemas, pues no existe una recogida sistemática de datos en las administraciones a este respecto. Así que se hace absolutamente necesario impulsar un estudio epidemiológico de ámbito nacional que permita analizar con mayor fiabilidad el impacto de la enfermedad en España. El único tratamiento que existe hoy en día es el de, el de mantener una dieta sin gluten de por vida. Con ello, se consigue normalizar el estado general de salud, mejorar la calidad de vida de los pacientes y es que mantener un régimen adecuado de alimentación exento de gluten hace que las complicaciones y los daños provocados por la enfermedad celíaca remitan y desaparezcan. Estos pacientes dejan de ser enfermos, de hecho, y pasan a ser personas sanas que comen de, de forma diferente. En caso contrario, las personas afectadas pueden sufrir un importante perjuicio para la salud. La celiaquía no es graduable, por cuanto toda ingesta de gluten aún en cantidades muy bajas provoca daños en el organismo de estos pacientes. Es muy importante incidir en este aspecto. Pues se corre el peligro de banalizar por desconocimiento una enfermedad, confundiéndola con una moda alimentaria. No se trata de un capricho, de que no les guste un alimento y quieran comer otro, ni siquiera se trata de que solo les siente mal. Estamos hablando de un tratamiento médico, estamos hablando del único tratamiento para una enfermedad que evite sufrimientos y complicaciones que en ocasiones pueden ser muy graves. En este contexto, varios son los problemas asociados a este tipo de enfermedad. En primer lugar, la falta de detección y de un diagnóstico precoz puede suponer un problema grave de salud para las personas afectadas. Es por ello por lo que urge establecer un protocolo de actualización periódica que permita a los profesionales del Sistema Nacional de Salud un diagnóstico precoz de la celiaquía. Estamos hablando de que un porcentaje importantísimo está sin diagnosticar, cifras estimadas de un 75%. Y Esto ocurre porque no existe una estrategia de intervención sociosanitaria destinada a garantizar un diagnóstico y un tratamiento precoz de la enfermedad. Tampoco existe un adecuado seguimiento del, del paciente y, y del tratamiento. Ni siquiera se confeccionan guías informativas o de seguimiento de la dieta adecuada, dejando en manos de las asociaciones especializadas esta tarea. Y es, una vez más, el sector el tercer sector, quien con su esfuerzo se tiene que hacer cargo de las obligaciones que deberían realizarse por los poderes públicos. Creemos que debe elaborarse un proceso asistencial integrado de enfermedad celíaca lo más completo posible y en un tiempo razonable, y de esta manera avanzar hacia un diagnóstico precoz y una prevención que evite los sufrimientos innecesarios de estos enfermos. Y es que es importantísimo que los profesionales de atención primaria y pediatría cuenten con un protocolo de actuación que evite a estas personas, sean en una edad infantil o adulta, ir de un centro a otro, de especialistas en especialistas, a la búsqueda de un diagnóstico acertado que puede tardar incluso 40 años, como relatábamos en, el, en uno de los testimonios. Un diagnóstico que permita empezar cuanto antes con el tratamiento de esta enfermedad que es muy simple, no ingerir alimentos con gluten, simple pero caro y en ocasiones también complicado de cumplir por la dificultad en el acceso de estos, a, de estos alimentos sin esta proteína. Y en este aspecto vamos a abordar otro de los problemas con los que se encuentran las personas afectadas y sus familias y es que el coste extra que deben asumir en su cesta de la compra para poder mantener un tratamiento libre de gluten, puede llegar, eh, se calcula que está en torno a los 1.500 euros anuales eh, en comparación con una persona no afectada por la enfermedad. Y además, como ejemplo de ello, pues, se encuentran varios alimentos básicos sin gluten, como puede ser el pan, los cereales, las galletas, la pasta, que pueden alcanzar un precio de, de entre tres y cinco veces superior a los mismos alimentos con gluten. Esto está unido a las carencias o deficiencias en el etiquetado sobre la información acerca de la presencia o no de gluten en los alimentos y puede suponer que las personas afectadas tengan dificultades para acceder a los alimentos básicos que garantiza la Constitución española. Es por eso por lo que proponemos también medidas de impacto comunitario que consigan modificar la legislación de la Unión Europea en aquello que consideramos que puede ser perjudic perjudicial para aquellos consumidores o consumidoras que están afectados por celiaquía. Porque nos encontramos con una cadena alimentaria cada vez más manufacturada y cada vez con más ingredientes y un etiquetado no exento de dificultad para adivinar procedencia y trazabilidad. Esto enfrenta a las personas afectadas por una incertidumbre pues no tienen la garantía de que el producto que están consumiendo esté libre de gluten. Y les recuerdo de nuevo que estamos hablando de un tratamiento médico y no de una moda. Hace falta que el sector público apoye la investigación en este campo, incentivando además la colaboración de las empresas productoras con las universidades. Se hace imprescindible también combatir desde la acción global de las instituciones la discriminación laboral y escolar tanto en el ámbito público como en el privado. Lo que hoy les proponemos es una materia de medidas que tienen que funcionar de forma sinérgica y coordinada para paliar los efectos de esta enfermedad. En definitiva, lo que proponemos son medidas concretas para proteger el derecho a la salud de las personas afectadas por enfermedad celíaca, modernizando unos protocolos, una legislación que se ha quedado obsoleta frente al avance de la ciencia médica y que se tiene que adaptar a las necesidades de las personas aceptadas. Porque, señorías, además de disponer de excelentes profesionales en nuestro sistema de salud, también necesitamos responsables políticos que salvaguarden la calidad de vida de la ciudadanía. Y esta es nuestra responsabilidad hoy, hacer frente a los problemas y obstáculos con que se encuentran las personas celíacas y mejorar su calidad de vida es área de todos y de todas. Esa es nuestra obligación hoy. La celiaquía no obedece a ideología y, por tanto, las soluciones tampoco deberían hacerlo. No puede ser cuestión de ideología que hoy no aprobemos esta moción que en nombre de mi grupo les propongo. Y en este aspecto quiero agradecer las aportaciones, las enmiendas que han presentado todos los grupos, que se recogen en la transaccional y el esfuerzo que han hecho todos los grupos para conseguir un texto que yo creo que, que agrada a todos los grupos y que... Tiene que ser el primer paso eh, para regular, el primer paso de un camino que, que, que tenga por objetivo regular todos los aspectos legislativos que vengan a solucionar todos los problemas que hemos expuesto. Muchas gracias.